¿Qué problema me va? Oh, mama, que te, me mata la curiosidad. Oh, mama, que te lo que te... Nuevo bloque de nuestro programa de día jueves. Y mirá cómo transformamos nuestro estudio. Ah. Dos segundos en un vivero de la, la mano de Sofi Catalán y vivero de la consoleza de Hola Sofi, Le corremos Chicos, un poquito las plantas la para que vean. Ahí está, acá está Sofi. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, un gusto recibirte nuevamente. En la primera edición teníamos todo lleno de orquídeas, qué de qué bellísimos colores. Y esta vez, ¿qué nos trajiste Sofi? Esta vez vamos a hablar de la familia de los ficus. Apa, me, va, me encanta. Verán, ¿Todos estos son ficus? Todos estos son diferentes Mirá. tipos de ficus. Me encanta. Mirá, Existen 800 especies. Ah, bueno, un montón. Eh, son un montonazo. <ríe> Y bueno, digamos, hemos traído como para dar un panorama de cada tipo de uh -huh. ficus para que la gente también sepa Porque por ahí conocen mucho los nombres, digamos, eh, digamos que más se usan, como sure. por ejemplo Pandurata Y Ajá. en realidad su nombre técnico es lirata okay. Bien, entonces para, bueno, les vamos a dar un excelente, unos inputs de, de cada especie Espectacular, Sofi, los ficus en primer lugar ¿Son plantas para tener en el interior o en el exterior o es indistinto? Bueno, ahí muy buena pregunta, porque en realidad se pueden tener tanto en el interior como en el exterior. Buenísimo. Eh, a ver, la realidad es que por nuestras condiciones climáticas, eh, la mayoría puede estar en el exterior, por ejemplo. Claro, y vos estás rodeada. Hasta este... <risa> no, si no sabía dónde Estoy En la jungla, Estoy en la jungla. A ver, este, este que tenemos acá. Que por ejemplo es el ficus benjamina. Ah, mira, este, precioso. es como eh, el típico, ¿no? El que todos claro, conocemos o asociamos. Este es el que todos conocemos, ¿Mm? que es como el ficus básico que todos sabemos. Uh -huh. Que también es muy típico que eh, lo pidan para regalo. Ah, Generalmente mira. cuando viene alguien, dice, che, se mueve un amigo, que, que le regalo? Que le quiero regalar un ficus. Y quedas bien. Y quedas bien. <risa> ¿Y por qué? Porque es una planta realmente muy resistente, es duradera. Perfecto. Eh, entonces como que representa fácil eso de, de, de es mantener, precioso, de cuidar, Sofía. Muy fácil de mantener. Perfecto. Eh, entonces este es el ficus benjamina que que, eh, puede estar en el exterior a la sombra, eh, ahora en otoño e invierno si tiene unos rayos de luz mejor, uh -huh. pero en el verano no porque lo puede quemar. Ah. Entonces cuando empezamos a ver, por ejemplo, en las hojas como unas quemaduras marrones, uh -huh. eh, lo tenemos que mover. Entonces uh -huh. es una planta de, de maceta, ¿no? no es que podemos plantarla en nuestro jardín. También ¿no? lo puedes trasplantar. Ah, bien, lo puedes puede puede estar en tierra Pueden crecer hasta 30 metros. Ah, mira, ah, okay. un árbol. La, mirá, sí, literal claro. pues, son árboles. O sea, la mayoría de los ficus son árboles. ¿Ah? Eh, pasa que, bueno, por ejemplo, eh, se usan mucho para decorar interiores, casas. Sí, claro. Pues son fáciles de cuidar, son lindos uh -huh. eh, y no requieren tampoco tantísimo cuidado. Claro. Bueno, este que veo por acá es súper estético. Este no, es no, tremendo. Con esas hojas sí, sí, sí, sí, brillantes, sí, sí. incluso me, me parece una planta muy decorativa. Bueno, acá en realidad este es ficus elástica, Bien. conocido como gomero. Ah, eh, mira, que puede crecer ah, Es claro. una barbaridad. ¿No sabías que el gomero era claro, una variedad de ficus? Claro, ¿Qué claro te puedo creer. Y son gigantes esos son árboles. Son enormes. O sea, sí. los puedes ver en la calle de árboles, sí, las casas. Incluso en América Latina. les crecen como lianas. Exacto, mira. exacto. Eh, <ríe> gomero pepe. <bebé>. Gomero pepe. <ríe> el gomero es eh, originario de Asia. Ajá. Eh, y en realidad. Eh, el gomero no tiene problemas si capta algunos rayos de sol Bien. directo directo mm -hmm. eh, en el horario así como de, de la tarde en adelante, uh -huh. no horario de mediodía siesta. Bien, cuando está muy fuerte el sol, entonces. Cuando está muy fuerte, lo no lo puede porque lo puede quemar, pero después Bien. puede estar al sol directo sin problema. Gerente. La clave del gomero, primero que es una planta súper noble, uh -huh. se da en cualquier ambiente, mientras más luz natural tenga, mejor. Y la clave está en el río, que hay que regarlo cuando el sustrato esté bien seco. Mm. O sea, si yo solo reo una sí. vez y voy y toco la tierra y sigue húmeda, no lo dejo sí. Hasta que esté Hasta seco que se tipo bien, bien. piedra. Y para que no tome esas dimensiones tan gigantes, que lo vamos podando de a no, poquito. No, no, ¿Cómo tenemos, ¿Cómo tenemos que hacer para que le quede así? <risa> no, no, la realidad es que vos tenés que dejar que la planta siga creciendo. Ah, ok. Eh, a ver... Si sí, fue una cuestión de espacio de poda, porque decís no se sé, me llevó al techo uh -huh. y te necesito... No, o te, te mudas. mudas. No otra. O te mudas o lo que puedes hacer es direccionándolo. Ah, mira, a mí me pasó eh, con el ficus pandurata, llegó al techo de mi apartamento. Uh -huh. eh, y dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque ya estaba estancado y seguía tirando hoja ¡Nueva! Nueva. Entonces lo que hicimos fue como doblarlo, ramificarlo, ahí cortás un poco el crecimiento de ese lado y empiezan a salir como, digamos, de nuevos datos exactos. exactos por ahí. Entonces, el, a ver, el crecimiento del gomero eh, no es tan rápido, no es una planta sí. de tan rápido crecimiento Bien. tampoco. Bien. Pero bueno, sus características sí son estas hojas que son divinas, lo que sí se recomienda es limpiarlas con un trapito amarillo húmedo, sí. entonces vos limpiás, eliminás el exceso de tierra y ahí quedan Perfecto. espectaculares. Sí. Me gusta este también que es como bicolor, ¿no? Es buenísimo este también. Ese es variegado, uh -huh. es picus variegado. Muy bonito. Sus cuidados son muy similares al benjamina, Ajá. que es el tradicional que estamos acostumbrados a, a ver. Eh, y bueno es los mismos cuidados el riego en, en verano es una vez por semana Ajá. Ajá. y después ¿Y en esta época y en esta época o sea, es una vez cada 15 días Perfecto. ah mira no requiere tanto claro igual ahí con wow. el riego yo siempre lo que recomiendo es eh, no es algo que esté tabulado porque también depende si tenemos días de más calor de claro, menos sí, calor no si el ambiente es más húmedo, es más seco. Entonces, lo que te va a determinar si la tenés que regar o no, va a ser el pan de tierra. Perfecto. Pan de tierra Perfecto. seco, riego. Pan de tierra húmedo, no riego. Muy bien. Quizás ya es muy adelantarme lo que te voy a preguntar, Sofía, porque todavía no vienen los días tan fríos ni las heladas. Pero cuando nos encontremos con días muy, muy fríos, ¿es recomendable... Tapar nuestras plantas, viste que muchos acostumbran a ponerle sí, quizás un, un, nylon un nylon a las plantas que tenemos en la galería, en el exterior, ¿eso se aconseja? Eh, a ver, todo lo que sea planta interior no, Ok. todo lo que es planta interior no, porque eso va a estar adentro de las casas no es justamente necesario. y no es necesario, o sea, uh -huh. algo de calefacción tienen y si no la temperatura no disminuye tanto. Lo que sí, por ahí, más en julio, agosto, cuando uh -huh. hay heladas, lo que se recomienda a las plantas de exterior... Eh, a ver, esto no, va, o sea, esto no puede estar eh, Digamos, a menos de cero grados okay. Porque la va a destruir a la planta uh -huh. eh, Pero a algunas plantas Se les coloca una tela Antilada justamente, llama Pau Pau ah, mira. En vez de un nylon Y eso como que, la, como que mantiene un poco más El calor en, en las plantas Perfecto. Canta. Y en esta época que estamos transitando, cambio de estación, llegada del otoño, ¿qué tips podemos tener en cuenta quizás para no morir en el intento? Porque viste, sí. ya se empiezan a caer las hojitas, no, nos desesperamos, no, ¿qué voy a hacer Exacto. con las plantas? ¿Cómo las cuido? ¿Qué podemos tener en cuenta? No, eh, digamos, ahora tenemos que disminuir la frecuencia de río. Bien. Eh, si la regabas una vez por semana, ahora seguramente sea cada dos semanas o cada diez días. Perfecto. Eso lo va a ir terminando tu ambiente. Eh, y nada, entender que hay hojas que se pueden perder. Uh -huh. eh, van a tener muchas menos ¿por qué? porque van a tener menos horas de luz uh -huh. entonces es eh, digamos menos procesos fotosíntesis claro. un montón de cosas por eso es que también se caen uh -huh. sus pero las poquitas horas de sol que vayamos teniendo no, hay que aprovecharla perfecto. hay que aprovecharla ¿No? sí, hay perfecto. que aprovecharla por ejemplo okay. tenés un homero en tu casa uh -huh. te entran unos rayos de luz directa al mediodía lo, no, coloca, no, lo que ponemos chale. ahí. Ah, ¿Entendés? Es que, que capte este, algún tipo de ficus. Es, y este, bueno, este bonito. les encanta. Este se llama ficus pandurata. Ajá. Y acá lo que traje fueron eh, dos: o sea, dentro de lo que es la especie de, de ficus lirata o pandurata, vos, por ejemplo, tenés este que tiene la hoja más ancha. No sé si se ve. Sí, sí, sí, lo están ponchando. Y este es como la hojita más chiquitita. Ah, Incluso bueno, parecen hojitas como de vegetales. Sí. Mira, ah, es como una, una hojita <ríe> una <lechulita>, mínima. Los dos se cuidan de la misma manera. Eh, esto se te puede hacer un árbol eh, Cuando te das cuenta Si lo tenés que trasplantar o no de maceta mm. O también pasarlo a tierra sí. Porque también puede ser una opción eh, cuando vos sabías que están apareciendo raíces en su ah, pan de tierra, bien. ahí ya eh, lo que haces directamente es, bueno, paso una maceta más Claro, grande. para permitirle a la planta también expandirse claro, y crecer. Claro. Exacto, siempre uh -huh. las raíces hacia abajo. Entonces, mientras más espacio y lugar tengan para crecer, muchísimo mejor. Uh -huh. Veo que, Sofía, algunas tienen, perdón, voy a tomar sí. acá como algunos. Tronquitos. No, eso se lo puse a todo ¿Es decorativo. ¿Es decorativo? Ah, te <risa> no, pregunto porque claro, desde la mismísima ignorancia. pero son de no? No. Ah, decorativo. Todo... Queda lindo. Queda lindo porque en vez de verse el pan de tierra y la tierra Ajá. que por ahí viste también, eh, por ejemplo, puede tener por, por sales, etcétera, o Manchitas blancas, Ajá. entonces colocás cortezas. Y no afecta y ni ninguna manera lo que es la tierra. No, no, no, no afecta nada. Queda súper estético. Queda súper estético. Y en esta época de otoño es recomendable, Sofi, colocar algún tipo de fertilizante, algún... Algún... Eh... No, no, no sabría cómo decirlo Sí, sí, abonar sí, Un ah, suplemento, ah, suplemento, claro, para la tierra Mirá, eh, la realidad es que si la planta está bien mm. y sana Y vos la ves que tuvo un muy buen crecimiento en el periodo primavera-verano No haría falta Bien, eh, sí, si querés reforzar, por ejemplo, eh, resiembra el césped Uh -huh. eh, que tenés algunos parchecitos Bueno, ahí sí aplicamos resiembra para que venga con más potencia sí. Perfecto <risa> Pero en la planta, en principio, no haría falta ah, Perfecto no, no, es, no es algo que tenga que hacerse sí o sí A ver, saliéndonos del, del lado de los ficus Quizás me, me, me voy muy de tema Pero, ¿es época para armar una huertita, por ejemplo? Eh, no, no, bien a ver, sí, hay diferentes, por ejemplo, podés eh, plantar, uh -huh. eh, digamos, justamente los vegetales, por ejemplo, que son de esta de temporada, de esta estación. Sí. Acordate bien. que la huerta siempre es muy estacionaria. Uh -huh. Otoño, invierno, primavera, Perfecto. verano, como que se respetan muy claro, bien. Claro, en cualquier época del año voy a encontrar algo. Algo que agarre, que, que, Exacto. que crezca. Exacto, uh -huh. pero, digamos, o sea, tenés que manejarte con esos periodos. Bien. ¿Viste bueno, ficus? Hermosa. ¿Qué tipo de ficus es, Tanto. por ejemplo? Porque me encanta, son todos muy distintos. Sí, muy no, distintos. ese nos faltaba, este, es verdad. Ah, ese se llama ficus microcarpa Ajá. Eh, o ficus samioluca. Eh, a mí me parece muy canchero. Me parece muy simpático, ¿qué eh, No, y además ese eh, es muy, muy resistente, realmente. O sea, los ficus Perfecto. son una familia divina para mí. Y bueno, nada, ahí también lo que lo que podemos ver es que lo puedes tener en diferentes tamaños de maceta claro. y tipos de maceta. Uh -huh. eh, que obviamente va a depender con la decoración que vos tengas en tu casa, si querés, oh, bueno. preferís, por ejemplo, tenés una misa, bueno, te, te, se adapta mejor este tipo de uh -huh. maceta de cerámica. Si querés tenerlo en el suelo, podemos poner una maceta de roto Me encanta. Son súper livianas también y vienen en varios colores o maceta de chapa como que podemos ir alternando sermosos, y digo? los cuidados que estamos, bueno como decía Clary, ahora estamos hablando justo de los ficus pero en general son los mismos para todas las plantas en esta temporada lo que es invierno de cuidar el tema del sol de las heladas exacto o sea siempre eh, lo fundamental ahora es aflojarle el río bien, disminuir bien. el río porque no se tiene que seguir regando ni con la misma intensidad ni la misma frecuencia. Perfecto. Bueno, Bellísimo. han sido dados los tips. Hemos presentado a esta familia de Picus. <risa> Mirá qué hermoso. Nos encanta, Sofi. Gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. por venir, por acompañarnos. Gracias por vivir en la plazoleta. Sígalos en redes sociales visítenlos porque la verdad que los van a asesorar de la mejor manera para sí, cuidar bien sus plantas productos. y también para, para tener las plantas más bonitas. Mirá lo que es son. Divino es divino esto. Impresionante. Es gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Un placer. Bárbaro, gracias. Ahí estamos en el Instagram, Mira, de La plazoleta Así los encontrás, vas, los seguís y podés consultar cualquier duda que haya quedado pendiente o las plantas más ideales quizás para tu hogar. Las más bonitas, las que quieras, Me las encanta. encontrás ahí sin duda. ¿A dónde nos vamos ahora? A ver. Yo creo que con Perla, a ver. ¿Qué